Uno no es mejor cuidador por acatar todo lo que la persona dependiente quiere, al contrario, porque si empezamos haciendo en su lugar cosas que puede hacer, estaremos contribuyendo a hacerla más dependiente, porque irá perdiendo habilidades. Todos tenemos límites, y si nos imponemos ayudarle en todo, nos frustraremos por no lograrlo, nos sentiremos insuficientes y culpables. No es lo mismo ayudar lo mejor que uno pueda que tener que hacerlo todo. Cuantas más tareas haga la persona, menos esfuerzo nos costará su cuidado. Tenemos derecho a decir no, ya sea porque se trata de peticiones poco razonables o porque no queremos. Merecemos el mismo respeto que la persona dependiente. En el próximo vídeo veremos cómo decir no a demandas excesivas, pedir cambios de comportamiento y fomentar la autonomía.